Buenas tardes. Bueno, bienvenidos a todos. Eh, bienvenidos a nuestra casa, a la Universidad Francisco de Vitoria y bienvenidos a vuestra casa, porque quien pisa esta casa ya mmm, forma parte de ella. ¿Mm? Cuando Marta Royes postulaba que el modelo conceptual, conceptual de enfermería se construye alrededor del proceso vital del ser humano y que los conocimientos deben ser aplicados en la práctica de los cuidados. Concebía la enfermería como un arte o una ciencia, identificando una única base de conocimientos procedente de la investigación científica y el análisis lógico que puede trasladarse a la práctica. Estableció la importancia de la investigación que perdura hasta la actualidad. Buenas tardes a todos. Eh, primero, comenzar agradeciendo a todos vuestra, vuestra asistencia, vuestra eh, presencia aquí hoy en este segundo congreso internacional de investigación, formación y desarrollo enfermero. Este pequeño niño que vamos poco a poco eh, alimentando y, y que bueno, que poco a poco creo que, que, es, que va a ir creciendo y con muy buena salud, animando y sobre todo a las, a las promociones más jóvenes que acaban de, de dejar la universidad y que se están enfrentando a la, a la realidad de, de la enfermería actual, eh, pues eso, a animaros a seguir investigando, a hacer vuestros eh, másteres, las especialidades, a animaros a hacer el doctorado porque esa va a ser la clave para eh, seguir caminando hacia nuevos horizontes.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 es eh, la, revisión de, la revisión bibliográfica que hice en mi trabajo de fin de grado, que fue tutorizado por la profesora Almudena Crespo Cañizares, a la que tenemos aquí presente, que le debo muchísimo. Y mm, he de decir que he tenido que cambiar cosas en, en base a la presentación de cuando fui alumno a ahora, ahora que estoy trabajando y me enfrento a esa selva que ha comentado Domingo antes. Eh, nuestro trabajo va enfo enfocado a, a las enfermeras,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 Este estudio empírico está basado en un estudio previo realizado por Montserrat Monche, Valmañas, cuyo título es Necesidades educativas de enfermeros y enfermeras portugueses que atienden procesos de salud y enfermedad en población inmigrante y minorías étnicas. Bueno, pues muchísimas gracias eh, al comité organizador y científico por invitarme a este congreso a formar parte de, de él. Y también quería agradecer a mi tutora del trabajo final de grado, a Matilde, toda su ayuda prestada durante este año de trabajo que he tenido en cuarto de carrera con este trabajo. Y bueno, pues en primer lugar eh, contaros, permitidme que os tuté, que bueno, mi trabajo final de grado, eh, os preguntaréis por qué he relacionado la osteopatía con la enfermería. Pues bueno, ahora a continuación vamos a verlo más detalladamente. Me gustaría recordar primero qué es la osteopatía, porque en muchas ocasiones se, se confunde la homeopatía con la osteopatía, que no es el caso, no tiene nada que ver, que son terapias bastante diferentes. Básicamente soy enfermero de pediatría, trabajo en la unidad de, de las urgencias pediátricas del 12 de octubre y bueno, y junto con unos compañeros, pues, eh, nos, el año pasado nos planteamos, después de leer algún, algún artículo científico sobre la técnica de recogida al azar y al acecho, en, en mujeres y en niños continentes, pues intentar hacerlo en niños que no eran continentes, ¿no? mediante una maniobra que no está muy estudiada. Eh, quería presentarles, eh, un, como he comentado, una pequeña parte de la tesis que he realizado, que se denomina calidad de vida en el climaterio, acercamiento al estudio de la salud integral y la conformidad con normas de género femeninas. Eh, si hay una serie de conceptos que son necesarios en una tesis de este tipo, ...pues yo diría que hay tres que hay que resaltar seguro... El eh, ...primero hablamos del climaterio, por supuesto... ...entendido como un, un periodo de tiempo... ...no un momento puntual, que sería el caso de la menopausia... ...que es un hito en la mujer que ocurre entre 45 y 52 años aproximadamente... ...género, creo que es una parte importante también... ...puesto que el climaterio es parte del género... ...y se ve influenciado enormemente por esta variable... Y en lo relativo al concepto de salud, bueno, las nuevas tendencias nos hablan más de calidad de vida en términos de satisfacción de la mujer, sobre todo la satisfacción vital, como un fenómeno de salud subjetiva. Me gustaría comentar, en primer lugar, las etapas que, por las que pasa un parto utócico y cuál sería la atención enfermera a realizar. Durante la dilatación, eh, lo más importante es conocer la estática fetal, para, para eso contamos con las maniobras de opol, valorar el latido cardíaco fetal en, para saber si hay sufrimiento. Como en la ambulancia no contamos con ultrasonidos, tenemos el estetoscopio de Pinar para ello. Y el test de Malinas, que es un instrumento que nos ayuda a conocer la posibilidad de traslado, si se puede atender el parto in situ o si podemos trasladarlo a un hospital. En el momento del expulsivo lo más importante es proteger el perine materno y ayudar a la deflexión de la cabeza fetal. Para ello contamos con la maniobra de Ritgen. Y en el alumbramiento valorar la pérdida hemática. Más de 500 mililitros ya sería una hemorragia posparto. Bueno, Buenas tardes. Eh, antes de comenzar me gustaría dar las gracias al Comité Organizador y Científico del, del Congreso por darme la oportunidad de poder compartir esta tarde con todos vosotros mi TFG. Mi trabajo de fin de grado es un proyecto de educación para la salud... ...de formación en RCP, que he titulado El ritmo de la vida... ...y que fue tutorizado por doña Almudena Crespo. Bien, eh, La primera notación de la RCP apareció en el libro del Génesis... ...y en la actualidad nos siguen llegando modificaciones y mejoras... ...a través de las guías de RCP cada cinco años. Durante todo este periodo de tiempo destacamos el año 1961 al doctor Pite Safar, que fue quien demostró la eficacia de combinar el masaje cardíaco con el boca a boca para restablecer la circulación y ventilación espontáneas. Y fue este mismo doctor quien en el año 1966 lanzó el primer manual de RCP. Uh, yo quiero agradecer toda la organización del Congreso por invitarme. Es una honra uh, y una gran responsabilidad, yo creo, representar mi país Brasil y mi país de corazón que es Portugal. La humanización del cuidado, uh, la diferencia entre, no, es muy bueno, entre Brasil y Portugal. Uh, y procuré mucha literatura, pero la literatura en esta área es muy escasa, porque la mayoría de las personas y de los enfermeros, pienso que es, es, es brincadeira. Hacer humanización es brincar, es tratar bien, surgir, ¿no? ¿Solamente eso será? Me inquietó mucho estas cosas para hablar con ustedes. Yo no tengo solución. Pero pensé que era posible traer hoy o que se hace en esta área, y cómo son las políticas públicas en mi país, Brasil, y ahora mi país, Portugal. Because even though you've carefully looked at the survey, and you think everything matches exactly, then you find out one group put the one as the five and the five as the one, and so then you have to switch it. But it has worked really well for, and then what we've done is the people that I work with in the different country, they will be able to publish in their language, in their country, but then we will also publish as a group. So we'll have choices to do it different ways. So as far as opportunities or benefits, I think one of the great things is sharing your expertise and your resources. You could work with somebody in a different area that has expertise that you don't have. It also gives you a chance to get a larger data set. So if you are interested in a subject that there isn't a lot, like if you're studying a rare condition, You might be much better off if you study with, you work with people in many countries, because then you'll have a larger sample. The other thing is I think you can learn, but I think one of the biggest ones is the last one. By working with people from different backgrounds, different um, countries, you learn more about some of those assumptions that you've taken for granted, some of your beliefs, and you realize that you don't have the answers for everything, other people might have really, really good answers. Um, I think the other thing is the greater dissemination of your findings. Um, so like I said, we presented our findings at local, at regional, national, international. But also we've been publishing in, in many different languages, we'll publish in different places. So I think it broadens where your work can go. And I think the other part is for the participants the idea that we can come back and share with them what's going on in other countries um so if you're a family that has a child with down syndrome living here in spain it might be very interesting to hear for you to hear what is it like in portugal what is it like in brazil what is it like in japan is it different and the families have been very interested in hearing about it so i want to thank the parent the parents who participated in the study obviously the study no sería el estudio sin ellos, pero los colegas que he trabajado han sido Buenas tardes a todos. Primero que todo, agradecer a la organización de este segundo congreso ¿no? eh, y, y felicitaros porque si hay segundos es que hubo un primero. Y eso que se sí hicieron bien las cosas, ¿no? porque si no, muchas veces pues las cosas se, se acaban ahí. ¿no? Eh, bueno, vamos a hablar de humanizar la asistencia sanitaria de la... Utopía, ¿no? que puede ser una idea, la humanización, como la paz en el mundo o así, ¿no? una cosa extraña, ¿no? a, a ver cómo hemos conseguido plasmar este concepto. ¿no? Y lo primero que me gustaría, como hay bastantes alumnos, ¿no? Entiendo, es eh, reivindicar el, el poder de las ideas. ¿no? Van a ver, les voy a contar en este rato un cuento ¿no? de un, que, que un día pensó una persona normal y corriente que tienen delante. Y el primer mensaje es hay que atreverse, ¿no? Y porque muchas veces, pues, empezar a pensar, a hacer las cosas de una manera diferente es la manera de cambiar y obtener diferentes resultados, ¿no? ¿Dónde os gustaría ser atendidos? ¿En un hospital humanizado o, o no? ¿Y dónde os gustaría trabajar? ¿En una institución que haga que ustedes sientan la camiseta o en otra, no? Bueno, pues claramente yo creo que que, que es evidente, ¿no? Todo el mundo preferiría estar en un hospital humanizado, ¿no? Eh, estamos midiendo que aumenta la, la satisfacción de las personas. ¿Por qué? Porque ejercer la profesión se acerca a lo que hemos soñado que era ser médico, ser enfermero, cuando estábamos en la universidad y pensábamos que, que esto era otra cosa, lo que, lo que hacemos, ¿no? Y esto se acerca más a nuestra vocación primaria, ¿no? Y esto estamos viendo con profesionales que llevan muchos años trabajando y que pensaban que había que trabajar de otra manera también, ¿no? Me gustaría invitaros a que vengáis el año que viene a Valencia, que vamos a hacer nuestro Congreso Internacional, que sería el quinto Congreso. Bueno, es, realmente es el primer Congreso Internacional, porque antes lo llamábamos jornadas, ¿no? Pero realmente, pues al final hemos crecido tanto y viene tanta gente de otros países que ya tiene que ser un Congreso, ¿no? Y será el 11 y el 12 de abril en, en Valencia. Muchísimas gracias por vuestra atención. Si tenéis alguna pregunta. gustaría agradecer al moderador de mi mesa por su presentación y al comité científico y organizador por haber hecho posible mi participación en el congreso. Bueno, pues dicho esto, voy a proceder con la comunicación titulada Fibromialgia, de sanitario y calidad de vida. Espero que les guste. Buenas tardes. Eh, a continuación, pues, como bien lo mencionaron, voy a presentar el trabajo Eficacia de intervención de eh, enseñanza individual eh, de enfermería para disminuir la presión arterial en, en pacientes hipertensos. Este hace parte del de trabajo de eh, eh, pauta por el título de magíster en epidemiología y pues aquí están eh, mis docentes eh, directores y co-directores eh, de la tesis Gracias Entonces, al comité organizador y al comité científico por darme la oportunidad de exponer mi trabajo fin de grado ...y aquí habíamos hablado antes de surfear en el terreno gris... ...por pues si me he tirado sin tabla y a lo negro, negro. Muy bien, muchas gracias. En primer lugar me gustaría sumarme a todos mis compañeros... ...en el agradecimiento general al comité científico, organizador, universidad... ...voluntario, moderador de la mesa, a todos mis compañeros. Eh, dicho esto, vamos a hablar de, de dolor. El dolor es algo que por desgracia... ...todos conocemos, en algún momento de nuestra vida hemos padecido... ...o estamos padeciendo eh, actualmente y... En sus muchas eh, definiciones lo podríamos eh, definir en líneas generales como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a un daño eh, real o potencial o descrito en términos de tal daño.